Quería comentarles que Ibeurotel fue nuestro anfitrión y nos regaló cuatro noches. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias por las cortesías, el desayuno que nos brindaban. Se los recomiendo muchísimo, sobre todo si van a venir a La Fil, porque básicamente son unas cuadras, son unos cuantos metros y llegan. O sea, está súper cerca, bien, bien posicionado y aparte buen servicio. Bien, pues estamos en La Fil, bastantes personas. Todavía no abren. Primer día... Pude leer una, pan, una pancarta y decía que sacaron a la VDG de la FIL, creo que es eso lo que están manifestándose. Bien, pues van a traer el pase, solo estoy esperando. Bueno, ya por fin tengo el café y todo, vamos entrando aquí a la FIL. Estoy aquí en la FIL, ya después de que me preguntaran si traigo navaja o encendedor, solo traigo pistola, lo siento. Ah, pues sí, por fin ya entré y bueno, voy a empezar a explorar, a ver qué encontramos, a ver con quién podemos ir platicando. <risa> Había venido ya en años pasados y había muchísima más gente. Hay personas y todo y se ve movimiento, pero años, años pasados sí se veía mucho más movimiento. Bueno, ni un solo libro de los que tengo yo planeado buscar aparece en el catálogo. Así que voy a tener que ir caminando, voy a tener que ir stand por stand, ir revisando, ir buscando. Conseguí el cristianismo antiguo, que digo no soy cristiano ni pretendo ser cristiano, ni pretendo evangelizar, pero sí creo que es un arquetipo, sí creo que es una figura presente en la cultura, no se puede erradicar la figura de Cristo y de hecho la figura de Cristo no es tan sencilla como, vamos, a través de la lectura de Carl Jung me doy cuenta que eh, Cristo es algo más complejo que simplemente un pacificador, Cristo, Cristo es el hombre y Cristo es la mujer, Cristo es hermafrodita, de esto, de esto no se habla, de esto generalmente no se asume como una parte, la unión entre lo masculino y lo femenino. Pero su cabello es largo, observen eso, su cabello es largo como el de una mujer. Bien, pues acabo de conseguir cuentos egipcios, cuentos antiguos egipcios, que sí hago en lo que yo tenía en la mente, yo estaba pensando en el libro de los muertos. Este puesto que está atrás vienen libros en inglés, de, son buenas traducciones, hay Hamlet, hay Romeo y Julieta y varios otros libros clásicos de la literatura inglesa, voy a volver mañana por, por el libro de la selva, porque yo sé que aquí lo tienen también encontré uno de Lewis Carroll, aproximadamente barato y está en inglés, se me hace buen precio honestamente y también conseguí la edad de oro, o sea, ya conseguí esta edición de la edad de oro, que estaba en un puesto que es, es este que está acá, que dice Cuba, lo estoy tapando con mi cabeza pero bueno, es ese puestecito, también está este otro estante aquí... Si te gusta el esoterismo y cosas misteriosas, mágicas, bueno, aquí vas a poder encontrar cosas que en otro lado no. Por ejemplo, aquí, aquí yo encontré un libro de... de, O sea, es un libro súper raro. El libro tibetano de los muertos, que la traducción real pues, sería Bardo, Bardo Todol, es el nombre real, y la traducción sería el libro que con la sola lectura te salvas. Creo que esa es la traducción. Es un libro hindú y un poco budista, porque es la transición entre hinduismo y budismo. Y nada más aquí pude encontrar un libro traducido en español de, de este libro de el bardo Todol. Sentado aquí me divierte bastante. Es como si pues como estuvieras en el kinder o algo así. Me divierte esta alfombra y todo. Y bueno, pues la verdad es que ya me cansé de estar caminando. Vi varios libros, encontré precios, bueno, ya saben, buenos precios y también precios excesivos, que también los hay, hay libros excesivos. Vi una edición eh, de, de Paul Preciado que me interesa, tal vez, tal vez me arriesgo y lo, y lo compro mañana, no lo sé. Bueno, bueno, quiero ir a las salas de los escritores, quiero ver si puedo, haber, no sé, encontrar un poco de interacción, escuchar un poco de lo que hagan y todo ello. Voy a entrar a este, a este tema que es el Desarrollo Económico de Cuba. La verdad es que es random, Internet es random, así que bueno, vamos a ver si está bueno, si no, pues me salgo. Lo religioso es un elemento actualmente transversal a muchos otros elementos de la sociedad. Elementos, como estamos viendo hoy, incluso cuando hablamos del de negacionismo a la vacuna, pues vemos detrás... El... Entonces, lo religioso tiene distintos rostros tiene distintas caras y en un momento de desencanto de las instituciones, pues vuelve a tomar bríos, sobre todo en la búsqueda de reconexiones que no neces necesariamente pasan por las formas institucionalizadas que de alguna manera estuvieron muy sólidas durante mucho tiempo. En este libro, eh, las, crisis en, las crisis en el desarrollo económico de Cuba, eh, no solo por mi condición cubana, les decía, me siento indicada para presentarles este libro sino también porque eh, soy socióloga formada en la Universidad de La Habana y además llevo muchos años de trabajo con Marquetis en el Departamento de Sociología pues Marquetis ha sido uno de esos economistas de la isla que han contribuido a formar además de economistas, por supuesto, a varias generaciones de la revolución ha estado buscando nuevos caminos que le permitan desarrollar un modelo económico nuevo que, que, que combinara la estabilidad y el crecimiento económico con sus principales pilares. Con la crisis generada por la pandemia a nivel mundial, todos estos procesos de actualización se han visto boicoteados, distorsionados y han significado nuevos componentes de crisis. Parece que la nueva década se está convirtiendo en otro momento crucial para la isla, en el cual el modelo económico y social de la Revolución Cubana está más que nunca bajo una fuerte presión de autodemonstración y con atentas mirillas desde los balcones externos. O sea, nosotros, a diferencia de México, tenemos una oferta exportable muy restringida y con contenidos de rubro muy regresivos a nivel internacional y esto lógicamente limita muchas estrategias que ha hecho el país. Otro aspecto que se dedica un espacio importante en el libro es a la problemática del ordenamiento monetario y financiero que se desarrolla hoy. Cuba tuvo hasta el primero de enero de este año un sistema económico y financiero dual que ha marcado la vida de los cubanos y el funcionamiento económico y social hasta hoy. Y bueno, de hecho, ese ordenamiento no ha avanzado según los propósitos gubernamentales y ha generado más problemas que los que se previeron. Ha significado reeditar situaciones como la que vivimos, como explicaba Rebeca a principios de los años 90 y que tributaria y financiera y fiscal que los problemas que tenemos en ese ámbito donde no ha sido realmente tampoco efectiva las políticas tributarias que ha aplicado nuestro gobierno y cerramos este capítulo analizando un tema que es muy concominante en Cuba y que de hecho las fuentes primarias que nos sirvieron nosotros como referentes fueron investigaciones de especialistas mexicanos que es la necesidad de reconstruir el equilibrio financiero externo en o sea, Cuba tiene una situación de endeudamiento crónico muy severo, que limita en todos nosotros en su sus capacidades de funcionamiento externo eh, y que hoy está en uno de los momentos más críticos por decirlo de alguna manera en los últimos años del país con situaciones de default, o sea, de no pagabilidad en los últimos tres años, algunas muy acentuadas y por último, hacemos un pequeño análisis de algunos de los problemas estructurales más serios que tiene el país y la pregunta que yo tengo es ¿Las redes sociales pueden servir para crear espiritualidad? La espiritualidad. Eh, y también hay estudios, por ejemplo, hubo el estudio de Liz Campechano, que fue súper interesante, que hizo todo un seguimiento de cómo se generó como una creencia global eh, eh, la creencia, por ejemplo, en el fin del mundo 2012 maya y cómo fue pues, parte, un producto de distintas industrias culturales. Entonces, muchas veces yo veo que se habla de espiritualidad para decir la religión que nos queríamos admitir nosotros. No está buena la presentación del libro y las respuestas que me dieron me parecieron pertinentes, creo que fueron respuestas relevantes. Y vi, aproveché, ya que estaba sentado, eh, para revisar el programa, vi una presentación en la sala 9 que me llamó la atención y bueno vamos a ver qué más podemos estar discutiendo y debatiendo y bueno por supuesto aprendiendo que ahora que estuve en pandemia, digo, estuve haciendo los videos y todo pero mientras estuve en pandemia me di cuenta que era muy necesario el contacto el contacto personal y precisamente este tipo de, este tipo de foros porque de lo contrario no había nadie que me recomendara nada, no había nadie que me hablara de cosas nuevas y ahora que se reactivan las cosas empiezo a ver la importancia de estar en diálogo con las personas. Bueno, todavía voy a entrar a una última conferencia, se me está acabando la batería y bueno, no vale la pena hacer un video tan largo, entonces voy a dejar aquí la filmación del, del primer día que estuve en la Feria de Guadalajara Espero que les sea de interés, uh, suscríbanse al canal si les gustó, like, compartan y también busquen experiencias. Bueno, yo recomendaría siempre buscar experiencias que nos motiven y que nos hagan explotar la cabeza y, y buscar ideas nuevas. La Fin de Guadalajara es un buen lugar, es un buen espacio en el que tú puedes tener pláticas y puedes, puedes sí, uh, llegar a ideas a las que no habías llegado antes con la ayuda de otras personas.